Para modificar eh, una imagen que hemos incluido, disponemos de unos tiradores en las esquinas que nos permiten modificar eh, simultáneamente ambas dimensiones para mantener la proporcionalidad o bien modificar solamente el alto o el ancho, con lo cual provocaremos deformaciones en la imagen. Por otra parte, vemos que esta imagen se ha situado encima de todos los demás componentes que había en la página. Si pulso con el botón derecho, en el menú ordenar, puedo enviarla atrás, con lo cual la, envidia, la enviaría un paso hacia atrás. Veamos vemos que ha quedado detrás de esta forma, pero todavía por delante de los números. O directamente podría enviarla al fondo, con lo cual quedará por detrás de todos los componentes que tenía en este momento la página, como podemos ver cuando la arrastro. Exactamente igual que hemos hecho con la imagen, podríamos hacer con cualquiera de las formas. Esta de aquí, que ahora mismo está por encima, botón derecho, podríamos enviarla al fondo.